La función once es muy similar a la función ceros. Vamos a ver su ayuda. Para ello vamos a crear un vector np.ones y vamos a ver su ayuda. Tenemos que darle el tamaño y también tenemos que especificarle el tipo. Vamos a ver un vector con cuatro unos y lo vamos a visualizar. El tipo de dato por defecto es Float 64. De la misma forma podemos crear una matriz. Aquí escribimos once y especificamos el parámetro shape. Y aquí, como una tupla, especificamos su tamaño. Dos filas y cinco columnas. Y lo visualizamos. Si queremos, podemos ahorrarnos esta parte y escribir directamente solo la tupla. El resultado es exactamente el mismo. Y también, si queremos, podemos cambiar el tipo de dato especificando DType. type De type va a ser np y lo vamos a crear con float32. Para ver que esto es así, aparentemente no hay ninguna diferencia, pero si vemos su data type, vemos que ahora es float32. Y de la misma forma podemos especificar cualquier otro tipo de dato.